origen de Frankenstein. Es curioso el origen de cada monstruo clásico. Al realizar esta serie, no dejé de sorprenderme con los datos que encontré. El ser que les presentaré ahora es uno que en realidad es un monstruo con todas las letras de la palabra, que nació para ser amenaza para la humanidad, pero con el paso del tiempo se fue transformando en un monstruo agradable. Pero el día de hoy le daremos su lugar como el ser aterrador, que es... Este famoso monstruo fue concebido tras una charla entre Mary Shelley y su esposo y un amigo en Suiza, donde después de hablar sobre una antología de fantasmas alemana y de nuevas investigaciones de Luigi Galvani y Erasmus Darwin, que trataba sobre el poder de la electricidad para revivir cuerpos ya inertes, escribiría una obra de terror entre la fantasía y la ciencia. El darle vida a un ser por medio de hacer pasar electricidad por un cuerpo para activar los órganos, sin duda era una idea innovadora para aquellos años. Algo que ponía en un mismo plano al hombre y Dios como dador de vida. Esta novela con ambiente gótico se publicaría en 1818, sin pensar que el personaje principal, el cual no tenía nombre, terminaría siendo un clásico que hasta la fecha sigue vigente. Sin embargo, la creación de Mari, no era el primer ejemplo de un hombre artificial. Según una leyenda histórica en la Edad Media, el mago holandés Albertus Magnus fabricó un robot que contestaba cuando se le preguntaba. En 1580 el Low de Praga construyó con barro una gigantesca figura humana y mediante magia le dio vida, convirtiéndola en el golem de la mitología judía. También se rumoreó que el alquimista suizo Paracelso, del siglo XVI, había descubierto una fórmula creadora de vida. Marie Shelley conoció estos antecedentes, pero su protagonista, el barón Frankenstein, empleó una técnica más moderna para lograr que la pieza del ser que había creado tuviese vida. La recientemente descubierta ciencia de la electricidad. Sin embargo, podemos decir que el origen real de Frankenstein Nació en una pesadilla de Maricilli durante una noche de tormenta en Suiza. Un dato importante es que el nombre de Frankenstein en realidad era el apellido del científico que le daba vida al monstruo. Pero con el paso del tiempo, se le fue conociendo de esta manera a la bestia. La historia cuenta que el científico suizo Victor Frankenstein decidió hacer una criatura parecida al humano con partes de cadáveres que robó del cementerio. Pero la criatura era tan horrible que la abandonó. Después de que el monstruo asesinó al hermano de Frankenstein, este huyó a Inglaterra y luego a Irlanda, pero el monstruo lo siguió y asesinó a su prometida. Desesperado por escapar, Frankenstein zarpó hacia el Ártico, pero su creación lo persiguió y ambos murieron en medio del hielo. Para que Frankenstein llegara al cine, primero se presentó en obras de teatro como Presunción o El destino de Frankenstein, donde ya se sugería la imagen del monstruo. Pero la primera aparición cinematográfica del monstruo conservada es el cortometraje mudo de 1910, Frankenstein. La película solo duraba 16 minutos y cuenta una historia muy diferente a la del libro. En esta película, el monstruo tiene una gran espalda, larga cabellera y una frente plana. Esta última característica sobreviviría a futuras representaciones. Sin embargo, la película que terminó de crear la leyenda de Frankenstein, volviéndolo un monstruo clásico, fue la de Boris Karlov, En la película de 1931, el Dr. Frankenstein. Nuevamente producida por los estudios Universal, quien fue responsable del culto a estas figuras. Karloff brindaría al mundo un Frankenstein muy alto, tosco, con un cráneo aplanado y apariencia cadavérica. Y le agregó un distintivo que no existía en el libro ni en ninguna otra representación del monstruo. Eso fue un par de tornillos en el cuello que permitían que la electricidad entrara en su cuerpo. Característica que se convirtió en el símbolo del monstruo. Sin embargo, también le daría una imagen que al final de la historia terminaría afectándolo, Ya que este popular Frankenstein era pesado y torpe. Mientras que la bestia de la novela original era todo lo contrario. Debido a los derechos de autor de la imagen de Frankenstein, se realizaron otras representaciones como la... De la Maldición de Frankenstein, de Hammer y Christopher Lee. La miniserie de 1973, Frankenstein, la historia real donde aparece como un hombre normal. o la película de 1994, Frankenstein, de Mary Shelley, donde se trató de representar al Frankenstein como la fiel descripción de la novela original. Quizá todos estos intentos se hicieron tratando de borrar la figura creada por los estudios Universal. Sin embargo, nada de esto pudo con el Frankenstein de los tornillos en el cuello. Es curioso cómo el tiempo transformó una idea original y no fue benévola con una de las criaturas mejor pensadas para causar terror. El personaje de Frankenstein como una idea posible y aterradora, la fueron transformando para las nuevas generaciones como el monstruo más tonto y e risible que existe, incluso hasta tierno e inocente, gracias a series como Los Monsters. Hey, Sabes qué pienso. ¿Qué abuelo? Que eres bueno. No serás perfecto, pero eres bueno. La familia Adams. O la película pesadilla antes de Navidad, sin dejar a un lado las apariciones de forma caricaturesca. Debo también contarles que Hulk de Marvel Comics en un principio estaba inspirado en Frankenstein. al igual que el androide Hatchan en Dragon Ball. Es malo matar, es malo, odio tener que hacer cosas malas. Y en Digimon, el monstruo llamado Boltmon. Una aparición maravillosa a la cual agradecemos los amantes de los videojuegos es en Castlevania, donde lo encontramos como uno de los jefes. Seguramente pensabas que Frankenstein siempre había tenido esta imagen y hasta te parecía simpático. Sin embargo este especial de monstruos clásicos es una muy buena oportunidad para hacerle justicia y hacerle saber que en algún tiempo esta criatura fue concebida para ser la más aterradora de la cual la literatura haya hablado. También el rostro de Frankenstein es uno de los más tatuados por aquellos amantes del terror. No se vayan a perder el siguiente capítulo porque vamos a conocer el origen de la momia en este mes de octubre y noviembre que son del terror aquí en Oxlack Investigador. Déjenme sus comentarios, suscríbanse a este canal, compartan el video y nos vemos en el siguiente video.